Este video tiene dos funciones Una es que si conoces a alguien que no sabe nada O tú no estás muy al tanto del universo de Marvel en el cine Aquí te lo contaré todo para que puedas ver Infinity War sin problemas Y la otra función es que si tú ya has visto todas las películas de Marvel Studios Créeme que con 18 películas de Marvel y 10 años es fácil perderse Y este resumen no será de esos que solo pasa por encima Así que prepara las palomitas porque esto es todo lo que debes saber antes de ver Infinity War Primero, ¿qué es eso que le llaman el UCM? Bueno, se refiere al universo cinematográfico de Marvel. Este por el momento incluye a los Avengers, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man, Guardianes de la Galaxia y Black Panther. Por ahora no incluye a los X-Men ni a los Cuatro Fantásticos. Larga historia, pero solo para dejarlo claro. Ahora iremos paso a paso en la historia, pero en el orden cronológico que deberías ver las películas. La historia de este universo comienza en la Segunda Guerra Mundial, con Steve Rogers, un joven debilucho que no está calificado por su estado físico para ir a la guerra. Sin embargo, los Estados Unidos desarrollan el suero del supersoldado, con el que buscan mejorar a su ejército. A Steve se le ofrece ser uno de los primeros en probarlo, y entonces el debilucho hombre se vuelve en el sabrosísimo Capitán América, que ahora tiene sus capacidades físicas mejoradas, es más veloz que ningún hombre y tiene una gran resistencia. Al primer enemigo que tiene que vencer es al Red Skull, un nazi líder del grupo extremista llamado Hydra, que consigue un objeto místico llamado el Tesseracto. Más adelante descubriremos que dentro del Tesseracto existía una gema del infinito. Sí, esa es que Thanos más adelante buscará recolectar. En su batalla contra Red Skull, el amigo de Steve Rogers, el soldado Bucky Barnes, se cree muere. Steve tiene un enfrentamiento final con Red Skull, en donde descubre, tiene una aeronave llena de armas que destruirá Nueva York Steve logra interceptarlo En busca de controlar el poder del Tercer Acto. Red Skull es de alguna manera absorbido por este objeto y desaparece Steve, mientras tanto, no encuentra otra alternativa para detener la aeronave que chocarla contra el mar Steve ejecuta este plan deteniendo a Red Skull, pero queda congelado Saltando muchos años en el futuro, 2008 para ser exactos, tenemos a Tony Stark un gran genio que ha utilizado todo su intelecto para desarrollar armas en su compañía Stark Industries. Su vida cambia cuando es secuestrado por unos terroristas. En el secuestro, Tony quedó tan mal herido por una explosión que tuvo que usar un reactor para evitar que las esquirlas de una bomba llegaran a su corazón y lo mataran. Tony es secuestrado para crear armas para los terroristas, pero él construye en tiempo récord un traje metálico que le permite salir de ahí. Ahora, viendo todo el daño que causó con las armas que creó, inventa a Iron Man una superarmadura que le permite luchar contra cualquier amenaza. Tony le revela al mundo que él es Iron Man, Iron Man, quien ha estado en una cruzada por varios países neutralizando amenazas. Mientras tanto, en su casa lo espera Nick Fury, el director de SHIELD, agencia de protección mundial, y le habla sobre la iniciativa Avengers, que une a varios seres con habilidades contra alguna amenaza muy grande que pueda acechar a la Tierra. El gobierno de Estados Unidos no está nada feliz con Iron Man, y le pide a Tony que entregue el traje y toda su tecnología Tony les dice No puedes tenerla Privatice la paz mundial Y se va El comportamiento errático de Stark Haría que el coronel James Rhodes Alias Rhodey Que era amigo de Stark Al ver cómo Tony hace un mal uso del traje Recupera uno de estos y lo lleva al gobierno Al mismo tiempo S.H.I.E.L.D. mantiene un ojo sobre Tony Infiltrando a Black Widow como una empleada de Stark Muchas personas en el mundo han intentado replicar la tecnología Stark sin mucho éxito uno de ellos es Justin Hammer. Al no encontrar la clave para el desarrollo de estas máquinas, se alía con Ivan Banco, un ruso que tenía lo necesario para crearlos. Juntos, terminan creando un ejército de robots destructivos. Afortunadamente, Tony, Black Widow y Rhodey, que ahora lleva el alias de War Machine, se unen para detener este ejército, a Ivan Banco y a Justin Hammer. En otro lado del mundo está el Dr. Bruce Banner. Un hombre que tras ser radiado por energía gamma, cuando se enoja o se altera demasiado, se convierte en el monstruo Hulk. Bruce viajó a Brasil huyendo del desastre que cometió y tratando de controlar a Hulk. El general Ross, padre del amor de su vida, la joven Betty Ross, lo encuentra y lo persigue. Ya saben, los suegros siempre lo hacen difícil. Bruce decide que lo mejor es llevar a cabo un procedimiento que haga que no vuelva a transformarse en Hulk jamás. Desgraciadamente es encontrado antes de tiempo por el General Ross Uno de los oficiales a cargo de Ross, llamado Emil Blonsky, traiciona la misión y se termina convirtiendo en abominación En una batalla, Hulk vence a este ser, mientras huye nuevamente Solo que ahora parece ya puede controlar a Hulk a voluntad Mientras tanto, Tony Stark llega con el General Ross para mostrarle la iniciativa a Vengadores Saliendo completamente de la Tierra, llegamos a Asgard Un planeta habitado por lo que muchos llaman Dioses este lugar es gobernado por Odín, el llamado padre de todo. Ahí vive con su esposa Friga y con sus hijos Thor, el dios del trueno, y Loki, el dios del engaño. En un momento descubrimos que Loki en realidad es adoptado. Este, siempre viéndose en segundo lugar en relación a Thor, planea quedarse con el trono. Thor, por su lado, es un joven que añora la batalla, aunque muchas veces eso lleva a graves conflictos. Para que entienda el valor de ser un héroe, Odín lo manda a la tierra quitándole la habilidad de levantar su martillo mágico llamado Mjolnir. En la Tierra conoce al doctor Eric Selvig y a la científica Jane Foster, de quien se enamora. Mientras tanto en Asgard, tras una discusión entre Loki y Odin, el padre de todo entra en un profundo sueño. Loki entonces toma el trono y busca acabar con Thor mandando un ser llamado el Destructor a la Tierra. Thor por fin descubre su valor como héroe y recupera su martillo venciendo al Destructor. El dios del trueno regresa a Asgard y se enfrenta a Loki, quien termina cayendo hacia lo que parece su muerte. En la Tierra, Nick Fury descubre el Tesseracto que se creía perdido y pide asesoría al Doctor Eric Selvig que conoció a Thor. Este, manipulado por Loki, le permite al dios del engaño saber dónde está este objeto. Alrededor del momento que descubrieron el Tesseracto, también encuentran al Capitán América, quien despierta en el futuro sin un rumbo fijo en su vida. Nick Fury se encuentra con Steve Rogers y le habla sobre la iniciativa Vengadores. Al saber dónde está el Tesseracto y teniendo contacto con Thanos, Loki lo ayudará a conquistar la Tierra. Thanos es un ser que busca la destrucción de la mitad de la vida en el universo, y para lograrlo busca colectar lo que llamamos las Gemas del Infinito, o las Piedras del Infinito, para ponerlas en su Guantelete del Infinito, lo cual le traerá casi omnipotencia. Como ya dije, el Tesseracto tiene dentro una gema, la Gema del Espacio. Loki, infiltrándose en los cuarteles de S.H.I.E.L.D., logra obtener este objeto, Además, en su cetro tiene otra gema, la Gema de la Mente, con la que puede controlar a varias personas, entre ellas al doctor Eric Selvig y a Hawkeye, un hombre con una puntería perfecta conocido generalmente por usar flechas. Loki busca crear un portal en el cielo de Nueva York para dejar pasar a las tropas de Thanos y así controlar a la Tierra. En víspera de una invasión extraterrestre, Iron Man, Capitán América, Hulk, Black Widow y Thor se unen para detener a Loki y a la invasión, lográndolo con éxito. Sin el conocimiento de los Avengers, aunque habían derrotado a Loki, Thanos ya planeaba sus movimientos para obtener las gemas del infinito. Thor se lleva a Loki de regreso a Asgard para aprisionarlo, y los Vengadores queda como un grupo que se unirá si una amenaza similar vuelve a llegar. Tony Stark es uno de los que queda más afectados por la invasión. Presiente que estos aliens pueden regresar en cualquier momento, y comienza de manera compulsiva a crear más y más trajes de Iron Man. Tony está enamorado de Pepper Potts, que siempre lo ha apoyado a pesar de todo. Tony la convierte a ella en CEO de su empresa. Por otro lado, un hombre llamado El Mandarín lo amenaza, lo que acabará con él. Tony se ve bajo ataque y en una batalla que destruye su casa, uno de los trajes de Iron Man lo lleva lejos de ahí. Recuperando la confianza en él, Tony se dispone a acabar con El Mandarín, que descubre no es este señor aquí, sino un hombre llamado Aldrich Killer, que mucho tiempo atrás Tony Stark había ignorado en su egocentrismo. Ahora, Aldrich creó tecnología que vuelve a los hombres en armas y les da cierto tipo de superfuerza. Aldrich rapta al presidente de Estados Unidos y a Pepper para matarlos. Rhodey y Tony se unen una vez más, atacando con todas sus armaduras. Tony una vez más sale vencedor. De regreso a Asgard, Loki es apresado. Pero Asgard y la Tierra se ven en peligro cuando un elfo oscuro llamado Malekith despierta para intentar usar el aether, que dentro tiene otra gema del infinito, esta es la de la realidad, con esta busca controlar el universo. En esta batalla contra Malekith, la madre de Thor, Friga, muere, Loki finge su muerte y Thor eventualmente detiene a Malekith en la Tierra, cuando Thor regresa a Asgard... Odín le ofrece el trono Thor declina la oferta Pero descubrimos que Loki en realidad usurpó el lugar de Odín Haciéndose pasar por él El Aether, finalmente en control de los Asgardianos Es entregado al coleccionista Un ser que mantiene objetos de inmenso valor para el universo guardados Capitán América después de la batalla contra Loki Se unió a S.H.I.E.L.D. Y desempeña varias misiones para esta organización Repentinamente, Steve se encuentra cara a cara con Winter Soldier Mientras se entera que S.H.I.E.L.D. está infiltrado por Hydra la misma agrupación que antiguamente lideraba el villano Red Skull Y el director Nick Fury aparentemente es asesinado por Winter Soldier Quien descubrimos es realmente el soldado Bucky Barnes Amigo de Steve que creíamos muerto Bucky ha estado siendo manipulado y al igual que Steve recibió un suero que lo ha hecho sobrevivir hasta ese punto Y que le confiere una mejora a sus habilidades físicas Además, al perder su brazo en el accidente que aparentemente lo mató, le fue reemplazado con uno de vibranio, un metal extremadamente resistente del cual también está compuesto el escudo del Capitán América. Mientras Sheld colapsa, Steve se enfrenta a Bucky y de alguna manera logra romper el control que tenían sobre él. Bucky escapa, mientras en Steve surgen muchas dudas de qué es en lo que debe creer. Lejos de todos estos conflictos están los Guardianes de la Galaxia, compuestos por Star-Lord, Llamado Peter Quill Este es un hombre que vio a su madre morir para después ser raptado por aliens que lo criaron Ahora como un forajido se une a Gamora, hija del titán Thanos y a Rocket Un animal antropomorfo en el que experimentaron y que es un experto en armas y naves Groot, un ser con aspecto de árbol que solo puede decir I am Groot Y Drax, un guerrero cuya familia murió a manos de un ser llamado Ronan Que es un súbdito de Thanos Star Lord descubre el orbe, que dentro contiene la gema de poder estos personajes terminan de una manera u otra uniéndose para vender este orbe. Ronan, que va por encargo de Thanos, los intercepta. Descubren que él quiere utilizar la Gema del Poder para destruir el universo. Unidos, derrotan a Ronan y los Guardianes de la Galaxia se convierten en héroes. Los Guardianes le dan la Gema del Poder a los Nova, un tipo de policía intergaláctica que protegerá este objeto. Ahora siendo conocidos, los Guardianes se vuelven héroes por alquiler. En una de sus misiones, traicionan a los Soberanos, una raza alienígena que los persigue y en su vida se cruzan con Ego, que descubrimos es el padre de star -Lord. Ego es un celestial que realmente es un planeta, ya sé, raro, pero que usa una forma humana para comunicarse. Peter Quill descubre que él mismo es mitad humano y celestial, y tiene poderes. Sin embargo, también descubrimos, Ego enamoró a la madre de Peter solo para tener un hijo del cual se alimentará en el futuro. A su madre le puso un tumor en la cabeza y mandó a raptar a Peter. Y además, adminen que también quiere conquistar todo el universo. Descubriendo esto, Peter se une con los guardianes para destruir a Ego. Este le advierte que si lo destruye, Peter perderá sus poderes. Sin importar esto, Star-Lord junto a los guardianes lo vencen. Tras la victoria, la líder de los soberanos a quien traicionaron, llamada Aisha, comienza la creación de un ser llamado Adam Warlock que en los cómics es muy importante para vencer a Thanos cuando éste tiene el guantelete del infinito y todas las gemas aunque aún es incierto cuál será el papel de este personaje en las películas una vez más de regreso a la tierra los vengadores siguen unidos ahora han encontrado la locación del cetro de Loki que tiene la gema de la mente dentro y obteniéndola Tony Stark quien ha visto visiones sobre una nueva invasión a la tierra que acabará con todos descubre que podría crear una inteligencia artificial con la ayuda del cetro esta inteligencia Podría ayudar a blindar a la Tierra Tony la crea, pero esta se sale de control La inteligencia artificial se autonombra Ultron Y ahora, mediante un proceso torcido Ultron busca destruir a la humanidad Los Vengadores se unan una vez más Con dos añadidos nuevos Scarlet Witch y Quicksilver Quienes obtuvieron poderes gracias a la misma Gema de la Mente Ultron buscaba crear un cuerpo perfecto Con ayuda de la Gema de la Mente Que estaba en el cetro de Loki Y además estaba hecho del indestructible metal Vibranium este cuerpo es interceptado por los Vengadores. Gracias a una premonición de Thor, este trae a la vida con un rayo al cuerpo. El ser se autonombra Visión o Vision. Con ayuda de él, se embarcan a detener Ultron, lográndolo con la única baja siendo Quicksilver. Hulk escapa al espacio considerando que aún es una amenaza para la Tierra y Thor regresa a Asgard. Viajando un poco al pasado, el científico Hank Pym, que había creado partículas que podían coger lo que fuera a tamaños microscópicos, lo usa para convertirse en el héroe Ant-Man, junto a su esposa que era conocida como Wasp. Al saber de lo peligroso de este descubrimiento y perdiendo a su esposa en una misión, no permite que nadie pueda saber la fórmula que él descifró. Aún así, uno de sus alumnos, Darren Cross, Logra estar muy cerca de descubrirlo Aunque este quiere usar esta tecnología como arma Hank Pym descubre a Scott Lang Un ladrón muy bueno cuya vida criminal ha afectado su relación con su hija Este ha salido de prisión pero al no encontrar trabajo regresa a ser un criminal Hank lo pone a prueba al dejarlo robar su traje Scott prueba a ser lo suficientemente habilidoso Y con la ayuda de Hank y su hija Hope se convierte en el nuevo Ant-Man a petición de Hank, se infiltra en las oficinas de Darren Cross para detener sus planes. Scott lo logra y se mantiene fuera de prisión. Hope, después de esta exitosa misión, les ha heredado el alias superheroico de su madre, Wasp. Tras detener Ultron, los Vengadores son cuestionados por diversos gobiernos en el mundo. Se han detenido grandes amenazas, pero han creado también gran destrucción. Ahora, se les pide que firmen los Acuerdos de Sokovia. Para que ellos solo operen mediante acuerdos internacionales. Esto traerá un conflicto entre ellos, ya que Steve... Al tener un reciente acontecimiento de infiltración de S.H.I.E.L.D., se niega. Y Tony, sintiéndose culpable por las muertes que han causado, intenta convencerlos de que firmen. Mientras esto ocurre, en una reunión diplomática, el rey de Wakanda muere. Todos creen que Winter Soldier es el responsable, y Steve decide volverse un fugitivo protegiendo a Bucky. El hijo del rey muerto de Wakanda, llamado T'Challa, ha heredado el manto del guerrero Black Panther. Queriendo vengar la muerte de su padre, se une a Tony para someter al Capitán América y a Bucky. Los Vengadores se dividen en dos bandos, Hawkeye, Falcon, Cap y Bucky, contra Iron Man, Black Widow, Black Panther, War Machine y Vision. Tony añade de más a Spider-Man, un joven chico con habilidades arácnidas para enfrentar al Cap y compañía. En esta batalla, los héroes que apoyaban al Cap van a la cárcel y eventualmente descubrimos que Bucky fue el asesino de los padres de Tony Stark muchos años atrás. Esa revelación enemista a Steve con Tony casi irreconciliablemente. En una batalla final entre Tony contra Steve y Bucky, Bucky pierde su brazo metálico, pero Tony Stark pierde. Esto provoca en cierta manera la disolución parcial de los Vengadores. Black Panther descubre que tras el ataque que mató a su padre, no estaba Bucky, sino un hombre llamado Helmut Zemo, que buscaba enemistar a los Vengadores con este y otros actos. Cap mientras tanto sigue prófugo y libera a los héroes que estaban en prisión. Ahora con Black Panther como aliado, Bucky viaja a Wakanda en donde lo mantendrán dormido y lo protegerán. Nuevamente separado de todos estos conflictos, está el neurocirujano Stephen Strange, un hombre extremadamente habilidoso en su trabajo. En un accidente de auto, su vida cambió pues sus manos, sus herramientas de trabajo se vieron severamente afectadas. Buscando sanarse bajo cualquier medio y tras agotar todas las posibilidades, conoce un lugar místico llamado Kamartash. Ahí conoce a The Ancient One, una mujer milenaria que le enseñó el uso de las artes místicas. Aprendiendo rápidamente las artes místicas, su aprendizaje se ve interrumpido por Caecilius, un exaprendiz de The Ancient One que encontró un vínculo con una dimensión, llamada la Dimensión Oscura, donde habita un ser muy poderoso llamado Dormado. Este le ha prometido vida eterna a Caecilius. Strange debe detenerlo porque esta dimensión traerá destrucción al mundo. Usando el Ojo de Agamotto, un objeto milenario que dentro tiene otra gema del infinito, la gema del tiempo, Strange se enfrenta a Caecilius y a Dormammu venciéndolos. Tras la muerte de The Ancient One, en esta batalla, Doctor Strange se convierte en el hechicero supremo. En Nueva York, mientras tanto, el joven que Tony usó para combatir al Capitán América sigue en espera de que Tony se ponga nuevamente en contacto con él. Tony le regaló un traje super avanzado y él tiene la esperanza de poder combatir junto a Iron Man nuevamente. Tony lo ignora durante un buen tiempo. Este joven es Peter Parker, que utiliza su alias de Spider-Man para combatir el crimen. Todo va bien hasta que encuentra un villano llamado The Vulture, que usando tecnología que había quedado de la invasión a la Tierra, crea armas ultrapoderosas. Peter decide detenerlo. En el proceso, Tony regresa para quitarle el traje a Peter, ya que considera que no está listo. Aún sin este, Peter lucha contra The Vulture y lo detiene mandándolo a la cárcel. Viendo que Peter pudo lograr mucho por su cuenta, Tony le regresa el traje y Peter continuó operando como el superhéroe Spider-Man. De regreso a Wakanda, la tierra de Black Panther, tras la muerte de su padre, T'Challa, debe ocupar su lugar en el trono. Wakanda se encuentra aislado del mundo, ya que en este lugar cayó un meteorito que trajo un metal llamado vibraño. Este metal hizo que Wakanda prosperara más que ningún otro lugar en el mundo. Dado que avanzaron tanto, se cerraron al resto de la tierra para evitar cualquier conflicto. En el ascenso al trono de T'Challa, llega Killmonger, un hombre que lo desafía por el puesto de rey. Killmonger vence a T'Challa y se queda como rey. Sabiendo que Killmonger no traerá bien a Wakanda, T'Challa regresa para retomar su puesto como rey, matando a Eric Killmonger. Este tenía la idea de abrir Wakanda al mundo, y T'Challa lo considera como una buena idea, al pensar que Wakanda puede ayudar al mundo al que alguna vez le dio la espalda. Bucky despierta de su sueño Wakanda y se mantiene a la espera. De regreso una vez más en Asgard, Thor después de muchas señales y mensajes se entera que la destrucción de Asgard está cerca. El Ragnarok está pronto a llegar, Thor descubre que Loki usurpó el lugar de Odín, ahora en busca de su padre este solo es encontrado para morir. A Loki y a Thor se le presenta a Ela, la diosa de la muerte y hermana de Thor. Ella ahora ha llegado para reclamar el trono de Asgard, venciendo a Loki y a Thor y destruyendo el Mjolnir. Thor se pierde en el espacio y termina como un gladiador, enfrentándose con Hulk que llegó desde la Tierra. Ahora, Hulk ha tomado más control de Banner y Banner ha perdido el control sobre Hulk. Pidiendo la ayuda a Hulk y a la guerrera Valkyria, Thor se une junto a ellos para detener el Ragnarok. Al llegar, Thor se enfrenta a Elia, quien es mucho más poderosa que él. Esta termina sacándole un ojo, estando casi derrotado en una visión. Odin le recuerda a Thor que no necesita un martillo para usar sus poderes. Y además que el Ragnarok es imparable. Thor entonces decide evacuar a los habitantes de Asgard y deja que este planeta se destruya. Sin rumbo fijo, Thor decide viajar a la Tierra, pero su nave con todos los Asgardianos es interceptada por Thanos. Aquí es donde empieza Infinity War, con los Vengadores desunidos, con Thor siendo interceptado por Thanos, que ahora está listo para colectar las gemas del infinito y así logrará acabar con la mitad de la población en el universo. En la Tierra se encuentran varias gemas, y Thanos, con ayuda de sus hijos, la llamada Black Order, no se detendrán ante nada para traer el balance en el universo. Los Avengers deben unirse una vez más contra esta amenaza. Y bien, ah, así llegamos al final de estas largas historias. Si quieres saber más sobre las gemas del infinito, tenemos todo un video dedicado para explicarlas. No te despegues de The Top Comics, donde te mantendremos informado de todo lo que necesitas saber sobre Infinity War. Yo soy Mister X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.